De, de la vida eh, a veces hacemos todo lo que se supone que debemos de hacer oramos, rezamos, nos arrodillamos vamos a la iglesia, hacemos todo y nada nos sale y seguimos pensando, será que Dios está enojado conmigo y, y yo qué puedo hacer para cambiar esta situación Y yo diría, y aquí, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme de toda esta situación? Eh, la verdad, muchachas, te diría, no tengo la respuesta. Hoy no tengo respuesta. Quisiera pedirle a Dios y, y quisiera de verdad pedirle y decirle, eh, Dios, eh, hola Viviana, ¿cómo estás? Dios, eh, te pregunto Dios, quisiera hacer una, eh, una conversación con Dios y preguntarle, Dios, usted está enojado conmigo. A veces es bueno hablar con Dios y preguntarle, Dios, usted está enojado conmigo, dígame. Yo estoy haciendo todo lo que debería de hacer, o al menos dentro de mi ignorancia espiritual, y al menos dentro de mi ignorancia, estoy haciendo todos los pasos, pero ¿por qué no, por qué no veo esa, esa respuesta?, yo no sé si te ha pasado que no ves la respuesta. Ese es el problema. Dios, usted está enojado conmigo, usted no, me, usted no me responde. No me está respondiendo a lo que yo quiero. Usted no me está respondiendo a lo que yo le estoy pidiendo. Y lo veo muy indiferente. Entonces, a veces es bueno, y a mí me gustaría, antes de seguir hablando, a ti te ha pasado Valeria o, o Isadora o cualquier mujer que esté aquí al lado mío me diga, usted ha pensado alguna vez que Dios está enojado con usted que ya no tiene contacto con él que él no le volvió a hablar y bueno, me gustaría saber si tenemos ese mismo sentimiento de que algunas veces pensamos así bueno, Marimelda, y entonces, eh, ¿qué hace uno cuando, cuando siente esa sensación de que Dios está enojado conmigo? Y yo lo que digo es, bueno, lo primero es, si sí, a mí me pasa, Viviana, a mí me pasa, y hoy quisiera de corazón de verdad decirte que a mí también me pasa muy seguido muy seguido y a veces digo dios mío qué hago hoy quiero primero reconocer reconozco que no es que él esté enojado conmigo lo que pasa es que ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la respuesta que quiero de él? Esa es la, pre la pregunta que yo te haría a ti, Viviana. O sea, ¿por qué, es, por qué razón piensas que él está enojado contigo? Dame una, dame un, dame, escríbeme algo. ¿Por qué razón piensas que él está enojado contigo? O sea, en este momento amaneciste. Abriste tus ojos, viste la luz del día, dormiste en una cama, dormiste bien. ¿Por qué piensas que Dios está enojado contigo? ¿Cuál es la respuesta que quieres ver? Eh, esta semana, y entonces, a veces creemos que Él está enojado con nosotros porque... Nosotras queremos ver algo. Y como no vemos ese algo, entonces pensamos que está enojado. Porque queremos que él, como que haga lo que yo quiero, no sé, algo así. ¿Usted quiere que él haga lo que usted quiere? Ese es el problema, que nosotros no estamos satisfechos con lo que estamos viendo y queremos es como ver algo diferente, por desobediente. Él está enojado con usted porque usted ha sido desobediente. Bueno, vamos a ver vamos a ver esa, eh, esa, esa parte. Él ha sido... Eh, el, el, el, has sido desobediente. Entonces yo preguntaría, ¿en qué he sido desobediente? ¿En qué he sido desobediente? ¿Cuáles son las tareas que tendrías que hacer para que Él no esté enojado contigo? Entonces yo eh, ahí empezaría a decir, pero es que Dios no pone condiciones. Las condiciones las ponemos nosotros los humanos. Esta semana estaba mirando en, en, el, en el... No sé si a ustedes les ha pasado. Valeria dice, yo no creo que él esté enojado. Yo creo que es mi sensación. Exactamente. Exactamente. Mira, yo ayer eh, en el WhatsApp, no sé si a ustedes les pasan, ponen muchas imágenes a veces que uno no quiere ver, y que le toca ver eh, yo soy de un pueblo eh, el, el pueblo se llama Ituango ustedes ya saben que, que soy de Ituango y resulta que calle, han caído unos aguaceros mujeres que la carretera se desbordó y he visto las carreteras o sea no hay paso y están incomunicados están las carreteras eh, eh, se, se fue la carretera, se desbordó, fuera de eso están haciendo salir del pueblo a las personas, ¿por qué razón? No sé, eh, hay una cosa que se llama desplazamiento y las personas las están haciendo salir de las fincas y las están haciendo salir de sus casitas y las están haciendo irse para el pueblo de Ituango y están llegando 200 personas en medio de un aguacero con niños eh, eh, en una situación tan difícil y yo y yo me quedé pensando qué hacer en esos casos o sea porque a veces yo digo Dios está enojado conmigo bueno, porque es mi percepción o porque es mi sensación, pero cuando pasan desastres eh, naturales o cuando pasan estos mm, desplazamientos que por violencia sacan a la gente de sus casas, esa gente ha sido tan mala como para que la saquen de sus casas, esa gente ha sido tan mala como para que haya tanta violencia, así nosotros hemos sido de malos, y, y, y entonces pensamos es Dios está enojado con ellos o está enojado conmigo, no sé, o sea eso confunde, confunde confunde, confunde mucho, De fíjate por ejemplo en el caso tuyo eh, eh, Viviana estar pensando que Dios está enojado contigo dormiste en una cama eh, estás bien, tienes un techo, eh, no ha habido un derrumbe, no ha habido algo eh, que esté físicamente eh, dañado, no ha habido una catástrofe, no te han hecho un desplazamiento de tu casa, toda tu familia está bien. ¿Por qué pensar que Dios está enojado contigo? O sea, yo quisiera de verdad. cambiar esa creencia porque no, no creo en mi mente, no creo ni quiero creer que nosotras en medio de la desobediencia tengamos que recibir esos castigos porque nos sentimos castigadas. Lo que pasa es que no entendemos y no podemos entender eso porque cuando llueve, llueve para todos, no importa si tú has sido desobediente o no has sido desobediente. Cuando hay una catástrofe, no importa ese, esa, ese daño, esa tierra, pero no importa si los que viven ahí fueron buenos o malos o desobedientes o no. Y entonces ahí yo quisiera entender algo, voy a entender que se haga tu voluntad y no la mía bendigo a dios cuando me da y bendigo a dios cuando me quita y de todas maneras lo bendigo y que sea tu voluntad señor tanto para la vida como para la hora de mi muerte, y eso es lo que quiero sentir hoy, porque es que me parece, me, me duele en el alma que personas que son buenas y dicen, Dios mío, yo todo lo he hecho bien porque esta catástrofe, pero puedes ver otro en esa misma catástrofe que lo hizo mal. Entonces dice, es que Dios me está castigando por desobediente y el que fue bueno, ¿por qué? Entonces, creo que como ser humano, yo tengo que aprender que se haga la voluntad, que se haga tu voluntad. Tanto en la vida como en la muerte, que sea lo que tú quieras. Porque a veces no es lo que yo quiero, a veces pasan cosas que de verdad yo no puedo cambiar como una catástrofe, como que se derrumbe un, una, es que tengo la imagen aquí en mi cabeza, que se derrumba la carretera y quedan incomunicados, que lo saquen de su casa y que tiene que irse por un desplazamiento, por una violencia. ahí Yo podría decir, Dios está enojado, porque Dios está enojado conmigo, pero también puedes pensar, Dios está enojado conmigo y no te ha pasado nada de una catástrofe. Puedes estar en tu casa con todas las condiciones económicas que necesita una persona para vivir, que es tener un techo, tener servicios públicos, tener todo lo básico hecho. ¿Y por qué sentir eso? Entonces, ¿cómo yo, María Inmelda, hago para que cambie esta mentalidad? Sabe que Dios, que se haga tu voluntad y que sea lo que tú quieras. Así como te bendigo cuando me das lo bueno, también te voy a bendecir cuando me das lo malo, que yo pienso que ha sido malo, como el diluvio de los 40 días, no sé si se acuerdan ese diluvio, 40 días y 40 noches, donde en ese diluvio se acabó absolutamente todo y sin embargo, cuando pasaron esos 40, 40 noches y 40 días de lluvia, apareció un cuervo, y por ahí, eso fue una historia que leí eh, en, una, en el diluvio, y, y, y sin embargo, la vida siguió y continuó, y Dios en ningún momento nos quiere castigar, solamente tenemos que entender que a veces nos tocan esas situaciones, pero él no está enojado conmigo, ni está enojado contigo. Que se haga tu voluntad y yo tengo que tener la capacidad de aceptación de una realidad. Yo a veces veo las flores y, y, y amanecen tan lindas y yo qué belleza de flores y me gusta tomarle foto a la flor pero la flor también se marchita, la flor no dura todo el tiempo en éxtasis, en belleza, y cuando después voy y miro, y yo, ¡ay!, se marchitó la flor, fue su mejor momento el de la flor, pero el hecho de que se marchite la flor no quiere decir que Dios está enojado con esa flor, es que son los ciclos, de la naturaleza Nacemos y morimos Nacemos y morimos Hay sol y hay lluvia Hay tormenta y hay calma um, Hay invierno y hay verano Hay primavera y hay otoño y, el, y la vida es un cambio constante Y yo tengo que tener la capacidad De que bend bendigo todo momento de mi existencia y que sea tu voluntad y no la mía Dios no está enojado contigo ni está enojado conmigo son ciclos de la vida igual yo podría estar en ese momento tan difícil que están viviendo estas personas no me toca a mí pero me, le toca a mi familia y yo digo pero qué malo hemos hecho qué malo hemos hecho, no yo no, no, no, hemos hecho nada malo, bendito sea mi Dios, que sea la voluntad tuya, Señor, y en ese momento de aceptación y de entendimiento, te bendigo y te bendigo y te bendigo, y te bendigo, Señor, gracias, Señor, gracias, que sea tu voluntad, y entonces en ese momento, a lo mejor, no sé, pueden llegar ángeles, eh, eh, ya ahí ya yo eh, entro en una película y me rescatan de ahí y encuentro un alivio, pero no puedo seguir pensando que Dios está enojado conmigo. No, no, porque no tengo que entender y aceptar los ciclos de la vida. Es como si se acaba la noche para que llegue el sol, entonces la luna se retira para que llegue el sol. No, eso es un, un proceso Natural Y tengo que entender Esa parte No sé Voy a leer Lo que Valeria está escribiendo Que está escribiendo por aquí Hola Valeria Hola Ismérida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Por aquí eh, Están escribiendo Mm, por desobediente no mi amor, usted no es desobediente usted no es desobediente usted tiene libre albedrío y el libre albedrío nos lo dio Dios para que nosotros pudiéramos decidir qué hacer porque usted está aquí en esta tierra para experimentar usted quiere vivir la experiencia y eso no es desobediencia porque a veces nosotros, ¿qué es desobediencia? Si igual el, el, la tierra se derrumbó para el obediente y el desobediente, ¿eh? ¿por qué va a ser un castigo? O sea, ¿por qué miramos la vida de esa manera? Pienso que no somos desobedientes, pienso que tenemos libre albedrío y tenemos que experimentar y a eso vinimos a esta tierra a vivir experiencias marimelga vivir experiencias tan dolorosas sí vinimos a eso a vivir experiencias no hay nada que agrade más al ser humano que vivir esa experiencia yo no creo que él esté enojado yo creo que es mi sensación dice por aquí valeria exactamente yo no creo que dios esté enojado con nosotros. Yo creo que es una sensación. Las cosas pasan porque existen ciclos de la vida. Si nace una flor hermosa, divina, al otro día amanece muerta, es un ciclo de la vida. Nacemos y morimos. Lo que pasa es que no entendemos el ciclo de la vida, hay oscuridad y hay luz, no entendemos que hay oscuridad y hay luz es como decir, Dios está enojado conmigo porque puso el sol y quedó sol todo el día o porque está lloviendo no, esos son los ciclos, entonces ahí en, en ese entendimiento yo digo, ah no, eso es normal pues es, es que pasa exactamente Valeria dice yo siento eso porque se Sé que me hice algo que no le gusta a Dios, eso se llama conciencia, eso se llama conciencia. Entonces me voy sintiendo y voy aprendiendo a tener conciencia. Para apreciar la luz tiene que haber oscuridad, eso es lo que yo quisiera que tú entendieras hoy mira, es, a mí me gusta tanto, tanto, tanto ese ese, ese, ese, ese pasaje donde eh, eso es una historia, lo leí pero le voy a contar a mi entendimiento, ¿cierto? o sea, no lo voy a leer textual, sino que les voy a contar, resulta que, que val, este, Isadora tú que estás ahí, me, me puedes ayudar, si es Job en Job eh, el diablo le dijo a, a, a Dios, y le dijo, bueno, ese Job, usted le ha dado casas, dinero, le ha dado hijos, o sea, usted tiene un, él es muy bueno porque usted le ha dado todo, entonces Dios le dijo, pero es que él es buena persona, y entonces el diablo le dijo, no sabe qué, vamos a quitarle todo, le vamos a hacer dar una lepra, le vamos a quitar los hijos, le vamos a, a matar todos los animales, lo vamos a... Entonces yo le dijo, háganle lo que usted quiera, háganle lo que usted quiera, pero no me le quite la vida. hágale lo que quiera. Y le dio lepra a ese pobre y ese se, le, le picaba todo el cuerpo y él se tiró a unas, a unas cenizas para rascarse en las cenizas. Y la esposa le dijo... De una vez, maldice a tu Dios Para que mueras Y él le dijo, no, no lo voy a maldecir Porque a Dios lo bendigo cuando me da Y a Dios lo bendigo cuando me quita Y bendito y alabado sea el Señor Porque es lo único que yo sé hacer en esta tierra Alabanza a Dios Y que se haga la voluntad Y entonces, eh, eh, al final de la película Al final de la película, Dios le comprobó al diablo que ese hombre era bueno y que no importaba las condiciones que tuviera él y que de todas maneras él iba a bendecir a Dios. Y cuando nosotros entendemos que el, el paso por esta tierra es para aprender a tener una relación íntima con él, es aprender a entender que sea tu santa voluntad, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y ahí aprendo yo a entender que también tengo que tener humildad en mi corazón para poder, vinimos a esta tierra, ¿a qué? A tener una experiencia cercana con Dios, más allá de lo que pueda pasar en este momento. No me importa qué condiciones y en qué condiciones yo viva, siempre voy a vivir en agradecimiento y te bendigo y te alabo y te doy gracias por todo lo que me das, entonces yo creo que es Satanás queriendo probarle a Dios que no somos tan buenos como Dios dice que somos y por eso nos toca vivir tantas pruebas exactamente, así como le pasó a Job gracias a Ada por ayudarme con este porque son cosas que yo leo pero que en el momento no recuerdo exactamente las, eh, digamos en don, en qué textos los leí pero sí es en Job y, y es que aquí hay una guerra esta es una guerra nosotros vivimos en medio de unas batallas campales, de unas batallas espirituales, en unas batallas y estamos expuestos a pruebas y estamos expuestos a vivir y yo decía Dios mío pero esto cuando se acaba, yo llevo 55 años y, y a los 5 años de mi vida a nosotros nos tocó salirnos del pueblo de Ituango, no de Santana para Ituango, yo soy desplazada y por eso es que me toca tanto cuando veo que están desplazando las personas. Y yo digo, pero esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar esta violencia? ¿Cuándo se va a acabar esta eh, vida tan difícil? Toda la vida han habido derrumbes, toda la vida han habido diluvios, toda la vida han habido terremotos, toda la vida han habido cosas como el diluvio. Pero yo tengo que aprender a entender que es parte de la naturaleza nacer y morir, nacer y morir. Y el día que yo siempre agradezca por la muerte y por la vida... No me importa, ni siquiera ya me importa si es para nacer o para morir, porque a la final veo la flor y, y la flor que le tomé la foto ayer ya hoy está marchita. Entonces, ya, total, ahora entiendo exactamente. Y entonces, ¿cómo probamos nosotros la finura? A ver, Viviana, ¿cómo prueba usted la finura? ¿Cómo pruebo mi finura? Mi finura es en alabanza con Dios para hacer y que sea tu santa voluntad, Señor. Y te bendigo cuando me das y te bendigo cuando me quitas. Punto. Ya se acabó la historia. Y eso es una batalla. Estamos expuestas a esa. Es como como dice Isadora. Yo creo que Satanás está queriéndole probar a Dios que nosotros somos buenos de corazón. Eh, ahí me acuerdo de otra, ¿quieren que les cuente otra, otra, otra historia que me acuerdo en este momento? Ah, pero me tienen que decir que si quieren otra historia, porque si no, entonces ya terminé. Es que me estoy acordando de otra historia que me gusta mucho, ya la que, la que está hablando ahí Isadora. Y ya, ya como que ya estoy entendiendo. Y mira cómo cambia la percepción. Yo no sé si, si viste eh, si viste cómo va cambiando cuando empecé, me estaba sintiendo como, ay, ¿será que Dios está enojado conmigo? Ay, ay es que nada me sale bien ay, y mire, ay no, y qué angustia, y, y toda esa muerte, y toda esa catástrofe, y toda esa vida, pero cuando digo, no, es que la vida es así, la flor nace, se pone bella, y se, la flor se muere, punto, entonces ya cambié la percepción, entonces le voy a contar la otra historia, resulta que Dios, es que él es hermoso, divino, precioso, llegó y sembró, trigo, y por la noche sembró, o sea que a nosotros nos hizo divinos, preciosos, buenos por naturaleza, y entonces íbamos a ser sus hijos bellos y adorados, y resulta que por la noche llegó el diablo, llegó el malvado, y sembró cizaña dentro de nosotros, o sea nosotros, dentro de nosotros también está la cizaña. Porque vino el malo en la noche y sembró cizaña. Entonces, al otro día, dijeron los, los, eh, los trabajadores, le dijeron al, al, al dueño de la tierra, le dijeron, vea, anoche vino el, el diablo, el malo, y, y sembró cizaña. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos todo esto de acá del sembrío. Entonces, él, él, él le dijo, no, no me vayan a... a a, a quitar eso no me vayan a dejen que nazca y se reproduzca la semilla que cuando la semilla sale la cizaña también sale y se puede cortar la cizaña se puede cortar y dejar que el trigo salga bueno y puro como lo es ¿qué estoy aprendiendo yo? Nosotras tenemos esa cizaña por dentro, la maldad está adentro de nosotras y por eso pensamos que Dios está enojado con nosotras, pero puedo entender que yo se la puedo quitar y le puedo decir, ¿sabe qué? Entiendo que esto viene malo de, de antes antes y yo lo voy a ir quitando y lo voy a ir puliendo, porque en la medida en que nosotros sufrimos y entendemos el daño que le hacemos dar al otro, ya nuestro corazón como que experimenta el dolor y experimenta la angustia y entonces puede empezar a generar compasión por el otro. Yo creo que nosotros vinimos a experimentar en esta vida todo este dolor y toda esta angustia y toda esta, esta zozobra para poder volvernos personas más compasivas. Yo no sé si a ti te ha pasado, Viviana, que cuando sufres, cuando vives una situación difícil, aprendes a, ser, a tener más empatía, aprendes a ser más compasivo aprendes a dar más sin esperar nada a cambio, aprendes a entender el dolor de las personas y aprendes entonces a poder ayudar a otro en esos momentos tan difíciles yo creo que todo esto que nos pasa que nosotros pensamos que es malo y que Dios está enojado conmigo es solamente para poder cambiar nuestra percepción y poder tener esa voluntad de ayudar al otro y de ser más compasivos. Esa es mi percepción, eh, esa es la forma que quiero ver la vida y que quiero entenderla. Entonces, eh, señorita, me gustaría saber si cambiaste tu percepción, me gustaría saber si cambiaste tu percepción, Dios sí te ama muchísimo y estás viva para que puedas, es que, es que es divino, es que es precioso, es que es precioso y estás viva para que puedas quitar esa cizaña, esa cizaña, que se te ha metido en tu cabecita, pero que tú la puedes limpiar. Me, me choca esos cinco. A ver, vamos a, a chocarnos los cinco. Eso, chóqueme los cinco, mi amor. A ver si, si podemos entender que la cizaña creció dentro de nosotros, pero que nosotros la podemos quitar y la podemos cambiar. Por eso estamos vivas, para poder experimentar y ver el dolor que en algún momento nuestros ancestros, porque somos eternos y siempre estamos reproduciéndonos en nuestro ADN, y a veces nos toca vivir situaciones tan difíciles para poder cambiar. Él eh, eh, dice: Valeria Alonso, sí, gracias, Él es un Dios de amor, por eso estamos vivas. Mire que Él no dejó que en la noche nos. Acabaron. ¿Ok? Bueno, mujeres hermosas, chao, chao, dile, me hizo cinco, <risa> qué hermosura, ay, love you, las quiero mucho, bueno, chao, no fue un tema fácil, la verdad, para mí son temas difíciles estos, eh, cuando Dios está enojado, pero eh, gracias a Dios, porque eh, nos iluminó y nos da también el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener entendimiento. Me gustaría, Viviana, que me dijeras: si sí, me cayó el 20, gracias. Me gustaría, si lo puedes escribir, ¿en qué te cayó el 20? Sería de mucho beneficio para todas eh, el que escribieras eso, porque otra persona podría entender. Oh, claro la perspectiva de Viviana era esta y le cayó el 20, me gustaría mucho y también a mí me gustaría saber qué, en qué te cayó el 20, si lo puedes explicar en palabras y si no en un audio y si no en un video y si no en lo que sea, listo, bueno, ahora sí, chao, chao, chao mujeres hermosas, las quiero mucho, chao.